Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pisas una caca, lo normal en tu casa, ¿no? Es un globo. Bonitas bambas con un globo quedan perfecto. De base, pues si pisas una caca, pues que al menos, pues la caca no manche tu zapato. Bonito, tú lo vas a hacer porque yo no. Vamos a ver lo siguiente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué diferencia! ¡Oh! ¡Qué diferencia! Es más fácil comer el, el, el, el pastel con una cuchara. Tienes que coger el cono del lado. Coge una cuchara, como todo el mundo, y ya está. Oh, oh, fiesta, fiesta. ojo. Sí, uh -huh. Oh, oh, han salido todos. Pero si es que lo has hecho aposta, has hecho así, ha gastado dinero tonto Lo normal que pongas esa cara así que. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Algo anda mal. Los has tirado tú. No pongas esa cara. Según él, oh, oh, oh, luego lo intentas en tu casa y no te sale, estás ahí <risa> A ver, aloe vera, te de dientes, ¿qué guerrería es esta? ¿Pero qué coño está haciendo? Vale que el aloe vera sirve para muchas cosas, vale, pero para un cepillo de dientes? No lo sé, supongo que será para limpiarlo, pero lo veo un poco, un poco marranete no. Lo sabía Mira que me lo estaba imaginando, ya que es la pasta de dientes que está haciendo en plan Pues no me compro pasta de dientes, abro una vera, que pobrecito o Que te lo pongas como crema, pues sí, pero para los dientes Perdona que te diga, pero yo creo que eso lo estropearé Preguntaselo a un dentista antes de hacer... Pero eso es culpa tuya, por poner toda la ropa encima de la silla No hagas eso, la ropa se echa para lavar Oh, ahora hay que recogerla, vaya por dios qué pena Digo yo No es más fácil coger un cesto de ropa Y echarla ahí A, a, a ese cesto Que para eso existe. Sí. Vale la, la hamburguesa Muy lógico, ¿eh? Bueno, me parece que este chico sea muy listo Cuando tú vas al Burger King, al McDonald's Yo no voy, pero bueno Lo lógico, ¿no? Abrir la de esto de mayonesa, de mostaza y hacer No entra No entra la hamburguesa No entra Pues, como no va a entrar la hamburguesa? Si ¿Sí es... Oh, sí. ¿Sabías que si le das a este botoncito de aquí, al iconito, te puedes suscribir lo más fácil posible? Y si no me equivoco, al lado hay una campanita das para que te lleguen todas las notificaciones Y así, cada vez que suba un vídeo, pues dirá YouTube ¡Eh! que software y ha subido un nuevo vídeo? ¡Milagro! ¡Juego el Es Y que, es que, es que, es que, es que, es que, es que, a ver... Muy bonito Me quita la crema por lo menos es natural la planta. Oh, ha desaparecido una botella. Oh, qué lifehack puedo hacer para que no me desaparezcan. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué puedo hacer? Voy a coger pan de molde. Vamos a abrirlo. Vamos a coger un pan. Vamos a ponerlo en la mesa y ponemos una tapa encima. Espera que analicemos la situación. Abres un pan de molde, que ya de por sí cuesta dinero. ¿Vale? Lo abres Con una taza Vas Panecito a panecito ¡paca! Quitándole lo del medio Haciendo una redonda Pues para eso coges el compás Y haces una redondita para que te quede perfecto Si quieres Luego Lo metes otra vez en el pan O sea en la bolsa Lo cierras Metes la botella dentro Y así no te la roba nadie ¿Qué has hecho con los centros de todos los panes? ¿Te los has comido por lo menos? ¿O, o, o los has dejado apartado para hacer tostadas? Aprovechalos, no los tires, que hay gente pasando, hombre. ¡Oh! Se ha acabado la Coca-Cola. Vaya por Dios. Lo curioso es que ella va, coge el pan de molde, porque le conoce a su amiga y, y sabe que ella hace life hacks, sabe, se inventa cosas para que la gente no robe, y dice, ¿lo habrá metido en el pan Hace así, mira abajo, no se da cuenta que hay una cosa oscura, y dice, bueno, pues me voy. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿No veis que hay una cosa oscura que la ha metido ahí dentro? Es que no lo estás viendo. No lo estás viendo. Un gorro. Oh, oh, estás despeinado. Pues no te lo quites así. No es por nada. ¿Tú estás desperdiciando una cantidad de, de materiales? Se lo vuelve a poner O sea, te quitas el gorro Te despeinas Cojas un cepillo de dientes Pones aloe vera Te peinas Y te vuelves a poner el gorro ¿No ves que eso es un bucle? Que cuando te quites el gorro te vuelves a despeinar A eso se le llama estrategia A todo esto ¿Para qué te sirve? Si es que todo esto te ocupa espacio ¿Para qué haces todo esto? Si es que lo peor es que te compras el material Gastas dinero a lo tonto Como el de antes, el del pan bimbo Que es absurdo Porque es absurdo Y ya está Y luego si te sale mal Te cabreas Y dices, jo, me ha salido mal, no sé qué, no sé cuál Pues no haberlo hecho Vamos a beber un poco de agua porque hablo mucho Y hay que hidratarse un poco, ¿no? A beber un poquito de agua Si no tienes algo de... De beber o lo que sea, pues este es el momento de que vayas a por ello. Le des un like, ya que estás, pues le das un like. Que el botón está ahí para algo, eh, no para que no esté de adorno. Está para que le de, que desaparece el like, pues le vuelves a dar y le vuelves a dar hasta que se mantenga. Y digo, pues no te vas a ir de aquí hasta que no te pongas a jugar. Insiste, ya verás cómo se pone. Además, eso ayuda a que el vídeo se posicione más, me vea más gente y aquí, pues. Nos conozcamos todos un poco más, y yo qué sé, más cosas de la vida ¿Ves? A desperdiciar un tapo para nada A ver, ¿es muy irresistible, no se ve ¿El, el, el plástico ese Salsa, no sé qué salsa es, pongo salsa barbacoa Sabía que iba a ser eso Sí acabo de dejar con el like hack a medias. Te aguantas para que te quedes y veas el próximo día pues lo que continúa de este vídeo. y ahora cámara más torcida. ¿Es que cada vez te vas más para allá o cómo va la cosa? Cada vez te vas más para allá. ¿Sabes? Si tú me das la información yo se lo doy a ellos, la información tiene que ser la misma, pero dicha por mí, no por ti. ¿Lo has entendido? Venga, vamos para allá.